Últimamente hemos visto la disposición de Square Enix de revivir viejas joyas de su baúl de recuerdos con remakes, remasters e incluso continuaciones de sus juegos. Claro que muchos en el canal nos percatamos de esto gracias a Nier Replicant versión 1.2 que tuvo una segunda oportunidad que ha dejado encantado a la mayoría de lo que lo hemos disfrutado hasta ahora. Y tenemos el ejemplo de The World Ends With You Neo, una continuación que llega 14 años después de su primer juego. ¿Qué otras franquicias merecen un tratamiento a la Nier para darles una segunda vida? Veámoslo a continuación. Saliendo casi al lado de la muerte de los juegos de PlayStation 1 por la llegada de la siguiente generación de consolas, Background Story llegó a despedir el género JRPG a lo grande. Con una historia muy oscura para los estándares de Square Enix y un acabado gráfico que tenía una calidad sorprendente para la época, Rápidamente captó la atención de todos los que hojeaban esta obra, pero tal vez lo que le ameritaba el puesto a este lugar Era lo desafiantemente divertido que eran sus complejas mecánicas de juego Y combinaban estrategia y acción en tiempo real de una forma bastante particular Muchos sabemos que tal vez Final Fantasy XII sea un sucesor espiritual de este juego Al tener tantos de sus elementos que incluso nos confirmaron que el mundo de Background Story se encuentra en Ivalice, continente donde transcurren las historias de los Final Fantasy Tactics y el 12. Pero las ganas de saber la continuación de Ashley como el siguiente background, sin duda es una de las cosas que me quita el sueño en ocasiones. Es muy extraño que un juego tan interesante y estéticamente atractivo como The Last Remnant haya pasado desapercibido por los ojos de varios fans de los JRPG en su salida, hasta que nos damos cuenta que fue un exclusivo para la Xbox 360 por muchos años. Una consola que obviamente todo fan de los juegos japoneses evadía al no contar con una base de jugadores muy amplia con esos gustos. De hecho yo conocí The Last Remnant gracias a su remasterización para la PS4 y me ha dejado encantado con todo lo que he probado de él. Tanto así que me ha llevado a indagar en sus raíces de los juegos de romance y saga, conociendo otra gran franquicia. Pero volviendo al juego, esa extraña combinación de gameplay y crossover a lo Age of Empire y Final Fantasy, unidades que combaten un estilo guerra, sin duda te choca al inicio y te deja adicto poco después. Es de los pocos a los que considero que el gameplay debería de quedar intocable y solo pulirlo un poquito si de una secuela se llegase a pasar. ¿Será posible? Aunque mis expectativas son bajas ya que la remasterización pasó sin pena ni gloria, creo que con un impulso de marketing este podría convertirse en una longeva saga de los míticos juegos que nació en la era de la PS1 y a pesar de ser bastante de nicho sorprendió no solo por su muy bella estética, sino también por su original concepto de gameplay, una gran dificultad pero muy satisfactorio de dominar. Valkyrie Profile es en su muy corta existencia una franquicia que desafiaba a muchos otros RPGs de su época, que se habían estancado en el simple sistema de turnos, con mecánicas de combate que solo podría describirles como un caos armonioso, una danza estática con mucho movimiento y sí, a propósito estoy usando términos contradictorios. Su segunda parte, Valkyrie Profile Silmeria, mostraba que la perfección no existe ya que tomó el juego original y lo escaló a otro nivel que pareciera insuperable. Algo que fue así, ya que no volvimos a saber de ella más que por un spin-off de Nintendo 3DS que se alejaba las mecánicas usuales y un gacha para celulares que mejor ni hablemos de eso. ¿Algún día veremos Valkyrie Profile y Christ? Todo está en manos de Square Enix y 3 Ace. Parasite Eve llegó en un tiempo donde el género de los Survival Horrors estaba dominado totalmente por el favorito de todos, Resident Evil, y solo unos cuantos meses lo separaban del segundo gran referente del género, Silent Hill, y aún así logró postularse como uno de los favoritos del género en la era de la primera PlayStation. Esto porque, a diferencia de sus competencias, hacía una extraña mezcla entre un juego de acción con mecánicas RPGs que te mantenía tenso por su dificultad que combinado con la ambientación de terror orgánico y suspenso de la historia, generaba cierta acumulación de miedos que se sentía muy diferente al terror que intentaban generar otros juegos similares. Sabemos que Square Enix perdió los derechos de usar el nombre Parasite Eve, y por eso la tercera parte de la saga se llamaba The Tears Day y aunque tampoco es una mala propuesta, todo lo que hacía especial la primera se había ido por el caño. No me era imposible que Square Enix recupere los derechos y vuelva a esta franquicia a sus raíces de Survival Horror y tal vez así tengamos la secuela que la querida Aya Freya se merece. Estamos en una época donde el nombre Yoko Taro vende sin importar en qué cosa lo pongas. Figuras de más de 3000 dólares, claro que sí. Pisas de 1000, por supuesto. Calzones usados por Kaine, por favor deme 10. ¿Y qué tal si usamos un poco de esa fama y hacemos algo como un Drakengard? Sí, suena loco, esa franquicia nunca fue buena, sus juegos eran repetitivos, mal optimizados, tenías que pasártelo más de tres veces para entenderlos, y en síntesis a nadie les gustaba, hasta que vieron que sus historias guardaban un increíble potencial. Posiblemente la saga Drakengar no sea merecedora de un remake o remaster de sus juegos, que actualmente no cumplirían con los estándares de calidad de básicamente ninguna empresa. Pero un futuro en donde podamos ver una siguiente parte ahora con un equipo capaz y un presupuesto decente, creo que es menester si Yoko Taro ha demostrado que puede crear éxitos si le permiten hacer su trabajo a como se merece. La saga Crono es una de mis favoritas que guardo con mucho cariño desde hace mucho tiempo, y ha pasado en las sombras por ya demasiado. Y a pesar de las constantes peticiones de los fans en traer de regreso a la franquicia, Square Enix simplemente se nos niega a darnos algo más que Ports, que más que hacerle honor al juego original, en su momento generó controversias por su mala optimización. Incluso los fans son tan acérrimos y dedicados, que un equipo estaba trabajando en un remake full 3D llamado Chrono Resurrection, que solo con un pequeño tráiler y un corto demo nos dejó alucinando de qué tan genial sería revivir esta historia de nuevo adaptada a las tecnologías de nuestro tiempo. Lamentablemente Square Enix no es SEGA y simplemente les canceló el proyecto. Que sí existe Chrono Cross, pero en lo personal siento más como su propio juego aparte con tantas diferencias que tienen uno con el otro. Entiendo que el equipo original que creó esta obra maestra prácticamente se ha dividido y sería imposible reunirlos de nuevo. Pero también creo que una franquicia de hacerlo bien puede renovarse con nuevas personas que sepan apreciar lo que hizo especial a su original. Chrono Trigger es una mística aventura que nos viaja a través de épocas y el tiempo y jamás será olvidada por todos los que lo hemos jugado. Pero nunca está de más anhelar un poquito más. Tal vez revivir la historia de Crono con una mejora en gráficos o tal vez seguir explorando el fantástico mundo que crearon. Y bien, estos serían mis 6 títulos a los que me gustaría verlos renacer nuevamente como el Fénix en un futuro. ¿Qué otra franquicia tanto de Square Enix como de otras empresas te gustaría volver a ver después de tantos años? déjamelo en un comentario y debatamos entre nosotros. Si te ha gustado este video, te invito a ver estos otros que te puedan llegar a interesar y también un like y suscripción nunca está de más. Un agradecimiento especial a los miembros del canal quienes se han unido a esta aventura conmigo para que podamos seguir creando más y mejores videos de forma más seguida y si quieres ser parte del proyecto no olvides checar los beneficios que ofrezco dando en el botón unirse. Sin más que decir, nos vemos en otra.